Hace unos meses, instalé FreeBSD en un mini portátil con un procesador Intel Atom de 32 bits. El gestor de acceso es GDM. y el entorno de escritorio es Genome. Por supuesto que este entorno es muy pesado para este modesto portátil. Es prácticamente imposible trabajar el video se está reproduciendo a 8 veces su velocidad normal. Así que mejor abro una terminal de comandos con Ctrl-Alt-F1 e ingreso como administrador o root para instalar un entorno de escritorio ligero. Primero me aseguro que el sistema esté actualizado. Y luego hago una búsqueda de LXDE. Un entorno de escritorio muy ligero. Para instalar el entorno de escritorio, doy pkg install lxde-meta. Se van a instalar 63 paquetes y para eso se necesitan descargar 81 megas. Doy un reinicio al sistema y con eso GDM se configura solo y agrega LXDE a su menú. Luego del reinicio, en el menú de GDM aparece LXDE y adicionalmente aparece OpenBox, que es el gestor de ventanas que utiliza LXDE. Y también se tiene la combinación de Genome con OpenBox. Ingreso primero a LXDE. A partir de aquí voy a dejar el video a velocidad normal para que se observe el desempeño real del equipo. El escritorio cargó en menos de 20 segundos. Abro Firefox. Sigo a velocidad normal. Tomó un poco más de 30 segundos en cargar Firefox. Y ahora un video en YouTube. Con una calidad de 360p, que sería como medio HD, la reproducción del video es aceptable, aunque se ve que el procesador está casi al máximo. Tengo FreeBSD 12.1, un entorno LXDE con el gestor de ventanas OpenBox. Y se están utilizando 547 MB de memoria RAM. Aunque hay algo extraño en el tipo de letra de este emulador de terminal. Ahora voy a probar OpenBox cierro LXDE para volver a GDM Y ahora selecciono Open Box. Que carga en menos de 7 segundos. Aunque realmente es un fondo gris con un menú básico al dar clic derecho. De nuevo Firefox y YouTube. Mientras carga voy a configurar un poco OpenBox. Team 2 es un panel o barra de tareas muy sencillo. El video sigue a velocidad normal. Luego de la instalación de Team 2 lo lanzo en segundo plano y aparece en la parte inferior luego de unos segundos. Vuelvo a YouTube aprovechando que ya me funciona la barra de tareas. Y como Openbox es súper ligero, continúo con la configuración. Nitrogen se utiliza para configurar el fondo de pantalla. Mientras se instala nitrogen busco un fondo de pantalla desde internet. Y ahora sí, lanzo nitrógeno, aunque tengo que lanzarlo o ejecutarlo como administrador. Y con esto, tengo una configuración básica de un entorno de escritorio con Openbox, una barra de tareas con Team 2 y el fondo de pantalla con Nitrogen. Aunque por supuesto, debo crear un archivo en Openbox para que esta configuración se mantenga la próxima vez que abra Openbox. Y eso es todo por este video.